Sí, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más al Rincón de Rosy. Hoy le voy a traer esta hermosa propuesta de estos hermosos aretes AVI en forma de triángulo. Miren qué hermoso y muy fácil de hacer. Seguimos con la temática de, del reciclado y de trabajar con lo que tengamos en casa. Sé que muchas de ustedes tienen este material en casa. Bueno chicas. Para empezar, quiero darle la gracias a todas las nuevas suscriptoras que se, están, que se están suscribiendo al canal. También quiero agradecer mucho a todas las chicas de la comunidad. Un fuerte abrazo para todas y un beso también. Gracias por todo ese apoyo. Recuerden suscribirse, denle a la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Eh, recuerden seguirme en todas las redes, tanto como el Rincón de Rosy tanto como en Instagram, YouTube, Facebook y en Twitter. Eh, recuerden que estamos en todas las plataformas digitales y compartan nuestros videos y regálenos ese like que tanto nos gusta y que también necesitamos para que nuestro canal siga creciendo. Recuerden compartir nuestros videos hasta con sus vecinos. Pues vamos a empezar. Estos ceretes AVI pues, miren es son muy fáciles de hacer y vamos a trabajar con muy con un so, prácticamente un solo material el material que vamos a necesitar para trabajar con estos hermosos aretes van vamos a utilizar las mozas del número 11 miren aquí donde está vamos a trabajar con el, el slum recuerden que siempre le he dicho que cuando vayamos a trabajar con mozas sillas trabajemos con el mismo tono o con un tono muy parecido a lo que vamos a trabajar recuerden también trabajar con el hilo de su preferencia también le he dicho eso con el hilo que usted se sienta más cómodo trabaje con ese de mi parte yo quise ponerle esta base a presión estilo francés miren si ustedes le gusta le pueden poner otra base y el pegamento que utilizamos siempre para la bisutería eh, miren aquí donde está, en otro tono, miren que hermoso, en este tono rojo, miren, y también miren en este tono, miren, en color negro, de verdad queda muy bonito son muy fáciles de hacer, muy práctico y no pesan absolutamente para nada, bueno chicas, aquí tengo una aguja número 10, tengo el hilo, tengo una hierba de hilo, precisamente para hacer esto, eh, vamos a tomar varias varias eh, para hacer la pre yo voy a trabajar con esta parte de aquí abajo primero porque los mismos esos son los mismos pasos los todos los pasos se repiten entonces le voy a enseñar cómo hacer esta parte de aquí abajo porque es así la que, esa es la que vamos a unir miren si se pueden fijar esta doble estoy haciendo este pequeño intro para que puedan entender de que de cómo vamos a hacer el arete bien entonces esta es la parte de arriba si ustedes gustan la pueden hacer hasta mucho más pequeña y también ustedes pueden hacer la parte de abajo mucho más pequeña también entonces le estaba hablando del hilo que aquí tengo una yarda. en el transcurso donde vamos haciendo los aretes vamos a ir cambiando de hilo porque se lleva más de una yarda de hilo hacer los los dos pares de aretes, bien entonces chicas, paren, miren, vamos a trabajar, con, vamos a hacer en el, en el video, vamos a hacer esta parte, esta parte de abajo. Si ustedes se pueden fijar, en su centro tiene tres mostacillas, miren aquí donde está, que se viene siendo el cuerpo, la forma que le vamos a dar al triángulo. Y esta línea que tiene aquí, es, es, va a ser nuestra la guía va a ser la, lo que nos va a indicar cuando tengamos miren si se pueden fijar yo hice esta línea de dos mozasillas y hemos puesto en esa línea 11 mozasillas la pueden ver tienen 11 mozasillas para hacer la parte de abajo entonces esta es la parte de arriba esta parte de arriba y esta parte tiene nueve sillas tiene nueve sillas ven ahí donde está y en su centro tiene tres sillas es lo mismo vamos a trabajar siempre con la, el, los mismos pasos bueno chicas para empezar vamos a necesitar tres sillas de la número 11 voy a tratar de enfocar de enfocar muy bien porque vamos a trabajar con Mozacilla al tela número 11, y los materiales que estamos utilizando son muy pequeñitos. Y los pasos que vamos a hacer a continuación, todos se repiten. ¿Ven? Aquí tomo así, ya le voy a hacer un nudito doble. Miren, y tiene que quedar así. ¿Ven? Así tiene que quedar. esto también, esto lo voy a apretar y vamos a dejar nuestro exceso de hilo aquí y nos vamos a pasar a una mosacita así estamos aquí y nos vamos a pasar a la mosacita siguiente así ven donde lo pasamos, a la mosacita siguiente recuerden que voy a utilizar mucho mis manos y espero que todas la puedan entender. Ahora voy a tomar dos mosecillas y me voy a pasar por esta. Así. a lo mi hilo con cuidado y a con el dedo acomodo mis mozasillas, Así. Bien. Vamos a hacer lo mismo dos mozasillas aquí está el otro extremo jalo mi hilo con cuidado que no se enrede jalo un poquito y recuerden que aquí está el sobrante del hilo tomo dos mozasillas otra vez Y me voy a pasar por esta por el pico y me voy a entrar en la pri, en la primera en esa, de la dos, de la dos primera que puse anteriormente. Me voy a quedar en esa. Así, de esta forma. Lo vamos a arreglarlo un poco y apretarlo. Voy a cortar mi exceso de hilo porque ya está sujeto. Miren, este trabajo, esta pieza, tenemos que ir apretando, no mucho, pero sí dándole pequeños toques para que ella quede firme, miren, dándole pequeño toque para que ella quede firme. Ese es nuestro primer paso, mirenlo ahí donde está, ¿ven? ¿sí? Ahora voy a tomar dos mozasillas, voy a entrarme en esta, de esta forma, halo mi hilo, sin que nuestro hilo se enrede, bien chicas, hagamos nuestro hilo con amor y paciencia, entonces ya que hemos puesto nuestras dos, primeras dos, Vamos a tomar una mozasilla y pasamos por aquí y pasamos, miren donde queda la mozasilla, tomamos dos y abrimos un poco así, así de esta forma va quedando como en forma de una estrella. tomamos una esta vez tomamos dos así de esta forma entramos por las dos Bien. acomodamos nuestra nuestras dos que pusimos anteriormente ahora nos falta colocar una Miren aquí donde está alamos un poco y en vez de entrar por esta que está debajo vamos a entrar en esta que está arriba ven así y apretamos así eso para que quede como en forma de un de un huequito miren la ven ahora vamos seguimos trabajando estos pasos todos se repiten tomamos dos ¿Sí? de esta forma y esto lo vamos a hacer hasta colocar 11 mozas en líneas de dos mozas ¿Sí? tomamos una otra vez ¿Ven? estoy poniendo mi dedo para que no salga volando Siempre recuerden abrir, miren, donde colocamos dos, abrir un poco la mozasilla arreglarla con los dedos y alar, sí, miren, le voy a dar este tip. Si no, cuando vayan a poner las dos, tienen que tratar de abrir las sillas y alarla cuando pongan las dos, así de esta forma, para que no las mozasillas, la línea de mozasillas no quede, eh, no quede torcida, Le voy a enseñar, miren por ejemplo, ven que mi, mi, mi, mi línea de silla está derecha, si no la, ah, si cuando vayan a colocar la mozasillas, si no la abren y la alan, ellas se van a torcer, tienden a torcerse, entonces el truquito para eso es alarla, con firmeza y arreglarlas con los dedos. Así que tomen su tiempecito para hacer para hacer eso. Así, miren, de esta forma se ala y se acomoda. Entonces, aquí estamos terminando de colocar una y la otra. Y en vez de subir por esta que está debajo, subimos a esta, así, y alamos ven, así, y seguimos haciendo los mismos pasos, chicas ya saben, recuerden suscribirse al canal, compartan nuestros vídeos den a la campanita de notificación para que YouTube les notifique cuando hagamos vídeos nuevos a todas esas chicas gracias de verdad gracias por todo ese apoyo por todo ese cariño a las chicas a las nuevas que se están haciendo un miembro de verdad muchas gracias ya saben compartan suscríbanse y denle a la campanita tomamos dos recuerden que esto lo vamos a repetir todo el arete todo el paso hasta que formemos hasta que formemos las 11 mozasillas La línea de 11 mozasillas Así de esta forma. Y aquí estoy tomando de a una. Recuerden, lo pueden hacer del color de su preferencia. Dos. Acomoden y alen aquí y esto lo que yo voy a hacer es que voy a adelantar un buen poco para que el video no se haga tan extenso porque todos los pasos que vamos a hacer lo vamos a repetir recuerden abrir sus sillas cuando coloquen las mozasillas número 2 abrirla y alarla para que ya queden en una línea en una línea recta y no se le vaya a torcer entonces seguimos colocando de a una recuerden para para que ustedes sepan dónde termina por ejemplo para que sepan dónde vayan a terminar en cada fila o sea en cada, en cada línea en cada línea de dos tiene que haber 8 tiene que haber 11 sillas bien en cada línea o sea en las tres líneas de dos mozasillas, tiene que haber 11 mozasillas. ahí ya usted sabe que usted terminó pero también recuerden que si lo quiere hacer mucho más pequeño lo puede hacer si lo quiere hacer más grande también lo puede hacer utilice su creatividad chicas recuerden estos pasos se todos se seguimos aquí poniendo de a una hasta llegar a las líneas que tienen dos yo espero que ustedes este vídeo lo puedan entender ya que me escribieron bastante por el instagram para que les hiciera este hermoso video entonces recuerden ab, recuerden abrir sus mozasillas poner las dos acomodarla acomodarla y alarla así de esta forma para que queden recta queden en una línea recta y seguimos colocando de una mozasilla a por por cada espacio hasta llegar a la línea otra vez de dos mozasillas así de esta forma aquí llegamos miren aquí. voy a dar recuerden abrir y vamos a seguir colocando hasta obtener 11 hermosas en cada línea a esto ustedes pueden hacerle picos a esto ustedes pueden hacer eh, ponerle fleco pueden hacer miles de cosas con, esos, con este, este hermoso triángulo queda muy práctico, pueden hasta hacerle diseño de flores, eh, todo depende de lo que ustedes hagan con su creatividad, de verdad que sí, que pongan a volar su creatividad, entonces abrimos, okay. seguimos avanzando, y yo voy a dejar esto hasta aquí, y vamos a, Adelantar un buen poco porque ya ustedes saben la temática. Recuerden que vamos a trabajar con esta parte para enseñarle cómo se pone doble. Incluso lo pueden dejar hasta así de uno. Todo depende de lo que ustedes vayan a hacer y todo lo que quieran hacer. Y entonces yo voy a adelantar un poco el video para que este video no se haga tan largo. Ya ustedes saben que todos esos pasos se repiten todos y también lo que les dije desde el principio que si lo quieren hacer mucho más pequeño lo pueden hacer mucho más pequeño o lo pueden hacer mucho más grande pueden mezclar los colores y también pueden hacerles diseño entonces yo voy a adelantar para que ustedes para no hacer videos tan extenso como le dije pero recuerden suscribirse a nuestro canal regalarme ese like y activar la campanita de notificación ya saben suscríbanse y activen la campanita de notificación para que youtube notifique cuando hagamos videos nuevos bueno chicas yo la voy, lo voy a dejar y vamos a adelantar nuestro hermoso sarete hábil. así que vamos a adelantar, bien chicas, miren aquí vamos a terminar de hacer, ya tenemos 10 mozasillas en el centro, entonces esta va a ser nuestra última vuelta de colocar las 11 mozasillas en líneas de dos. recuerden abrir sus mozasillas y acomodarla. recuerden que estos pasos todos se repiten, son repetidos todos, y esto vamos a seguir continuando hasta terminar de colocar de colo aquí empezamos para terminar de dar la última vuelta verdad entonces cuando terminemos de dar toda la vuelta por completo terminaremos aquí Miren, lo que les estaba comentando aquí pusimos las primeras dos para terminar la última vuelta esto lo vamos a hacer igual porque todos esos pasos se repiten y llegaremos hasta aquí ¿Ven? hasta aquí llegaremos entonces vamos a seguir colocando de una mozacilla por cada uno por cada una una mozacilla por cada una y esta vuelta lo vamos a repetir esta es la última vuelta que vamos a hacer y repetiremos los mismos pasos desde nuestro inicio hasta nuestro final recuerden de apretar un poquito de abrir las mozasillas para que la línea del centro no le quede torcida así de esta forma Acom acomoden sus mozasillas que queden abiertas y alen esta es la forma de que ella no de que no quede torcida y esto lo vamos a repetir recuerden vamos a trabajar todo todo el contorno hasta llegar aquí bien aquí estamos llegando ya a la, la recta final terminamos de colocar las dos, las últimas dos y vamos a seguir colocando las uno hacemos así ya, uno por cada una entonces vamos a hacer esto sin que nuestro hilo se enrede Recuerden trabajar con el hilo de su preferencia y con el hilo que vaya acorde con la cuando trabajamos simplemente con moza silla. Porque cualquier imperfección, por eso es que les recomiendo trabajar con hilos del mismo color de la moza silla, cualquier imperfección el hilo no ayuda a disimularlo un poquito. Entonces aquí estoy colocando ya las últimas. Sé que es un poquito tedioso trabajar con esos hilos porque esos hilos tienden a enredar, miren, aquí estoy colocando ya mi última moza y aquí estoy, listo, aquí estoy ya en el triángulo, ahora voy a tomar mi otra parte que eso fue lo que les comenté que vamos a trabajar con la parte de abajo, la vamos a poner así, miren, que son los dos del mismo tamaño, ven? Y a esto vamos, miren, miren. Vamos a ponerlo bien en la cámara para que ustedes lo puedan ver, miren. A esto lo que vamos a hacer, vamos a hacerle en forma de un zigzag. Miren. Mi hilo sale de esta mosasilla, ¿verdad? Recuerden siempre rematar yo aquí no he rematado, pero sí les recomiendo a todas a ustedes que rematen. Tienen que rematar por si acaso tienen que debaratar o se les enrede el hilo, rematen. Entonces, vamos a hacer en forma de sisa. Yo voy a entrarme en esta moza silla. Así, voy a la, ¿Ven? Voy a entrarme en esta así ¿Ven? vamos a ir alando. voy a entrarme en esta Alamos y acomodamos ven que la, el mismo hilo se va acorde de las mozasillas entonces tomamos esta que está aquí Llevamos el hilo hacia atrás, tomamos, volvemos y hacemos lo mismo, y tomamos esta que está de frente. Vamos a trabajar con las mozasillas que quedaron prácticamente fuera, así. ¿Ven? ¿Sí? ¿Cómo va quedando? Llevamos otra vez nuestro hilo hacia la parte de atrás para que lo puedan ver mejor, así otra vez y esto lo vamos a hacer todo por completo aquí seguimos yo espero que ustedes lo puedan ver bien lo que yo estoy haciendo así y vamos a hacer la parte de atrás otra vez La tomamos ahora porque la aguja no se quiso entrar en la otra entonces siempre agarrando firme otra vez así aquí llegamos ya voy a ponerlo así para que lo puedan ver mejor llegamos aquí a esta parte ¿sí? donde se unen la, los dos picos de las dos no sé si entramos por esta la que está debajo y aquí yo lo que voy a hacer es para reforzar la voy a entrar en esta de nuevo así y me voy a través aquí así ven y voy a hacer esto entro a esta que está aquí a esta que está aquí y voy a tomar esta mocetilla que está aquí y voy a hacer esto llevo hacia la parte de atrás y vamos a hacer lo mismo ven todos los pasos de estos hermosos aretes AVI, en forma de triángulo, se repiten. Desde su inicio hasta su final. Entonces, chicas, yo voy a adelantar porque ya ustedes ven la temática como es. Y esto lo vamos a hacer todo por completo. Así. Entramos en esta moza silla y salimos en esta porque en forma de sisa que estamos trabajando. Ven miren todo esto lo vamos a a dar a dar la puntada con el hilo todo y nos vamos a parar aquí arriba bien chicas miren ya ya yo terminé de, de culminar aquí miren aquí donde estoy voy a caminar hacia esta parte para hacer esta conexión ven miren ven cómo queda para hacer esa conexión en esas Tres sillas que están ahí. Bien, entonces voy a caminar hasta esta parte, hasta aquí, llegar aquí para quedarme ahí, para conectar la parte de arriba. Entonces vamos a caminar por dentro de las sillas haciendo lo mismo, en forma de zigzag, hasta llegar a donde está mi dedo, aquí, para no perderme. Justamente me voy a parar en el mismo medio. Aquí. Así. Y voy a hacer la conexión. Aquí, miren. Miren dónde quedó. Justamente en el mismo medio. Voy a hacer la conexión. Bien, chicas. Aquí déjenme hacerle un pequeño zoom. Para que ustedes puedan ver. Dónde vamos a... Ok. Miren, yo estoy aquí, ¿Verdad? aquí donde estoy yo voy a tomar esa mozasilla que está aquí y me voy a devolver así de esta forma no importa que quede de pegado así Entonces ustedes van a hacer la magia de pegarla ahí no vamos a entrar por esas mozasillas y vamos a hacer lo mismo en forma de sizab vamos a trabajar con el hilo tratando de unirlas todas a través de las mozas Claro está que para que nuestro hilo no se vea y yo lo voy a levantar despacio para que ustedes puedan ver lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Vamos a echar esto para acá y vamos a trabajar. Miren. Yo voy a entrar en esta mozasilla que está aquí. La así que está debajo porque nosotros queremos asegurar que se quede ahí. ¿sí? Entonces, mientras estamos trabajando con ellas y haciendo en forma de zigzag, miren, aquí ¿ven? entramos en la otra que está aquí de lado, así, trabajando despacio para que nuestro hilo no se vaya a enredar entro en la que está arriba así de esta forma incluso la musa silla te va diciendo por dónde tienen que ir los kilos otra vez voy a entrar hacia el principio así de esta forma otra vez para para sostenerlo aquí y me voy a devolver otra vez por la que está debajo, así, y esto lo vamos a hacer hasta que veamos que nuestra base de arriba esté justamente sostenida y que esté alineada, ven, voy para la parte de arriba, alineada con la parte de abajo. Vamos a salir aquí. Así. Ahora voy a bajar por una de abajo. Recuerden que estamos trabajando en forma de sisa uniendo la silla con otras. Y tratando de que nuestro hilo no se vea. ¿Verdad? Entonces otra vez lo vamos a hacer. A poner para acá arriba. Vamos a darle la vuelta a esto aquí. Así, de esta forma. Si se ve mucho mi mano, perdón, pero estoy tratando de hacerlo lo más... Posible, eh, lo más práctico posible para que ustedes puedan ver. También se puede, miren, también pueden cruzar para las mozasillas que están atrás. Así, miren. Y sostenerla, o sea, miren, esta está aquí sostenerse de aquí así de esta forma y engancharse de esta así de esta forma hay quienes lo hacen de, de, de doble todo o sea todo desde el botón hasta hasta la parte de abajo yo lo quise hacer de forma diferente hacer simplemente la parte de abajo doble y la de arriba dejarla así como está esta vamos a quitar el zoom dejarla así como está esta miren y simplemente lo que tenemos que hacer tomar pegamento y pegar nuestra base francesa aquí miren qué bonito queda ahí ponerla o ponerle un enganche que arriba hagan eh, practiquen y háganlo de la manera que más les gusten. de verdad que sí este este es un video que lo pidieron mucho por instagram yo de verdad le a todas las chicas que me sirvieron y dije que había muchos tutoriales en youtube como este pero me pidieron por favor que lo haga bueno aquí está bueno chicas gracias a todas de verdad por su apoyo no olviden suscribirse compartir nuestros vídeos darle a la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos vídeos nuevos chicas ya saben muchas gracias a todas también esas chicas que hacen eh, que colaboran con el canal dando, eh, dando un parte de su apoyo eh, una, una...